bonito, ¿eh? Yo sé que cantando, pero les diré por qué cambié de opinión. Noche hace, perdón, esperen. Noche, como diamantes brillaban las estrellas sobre los viejos tejuelas, no se veía un alma, única señal de vida una luz. Y miré, daba lástima ver. A nadie. ¿eh? M más extraordinario. Relojes fantásticos nunca visto Algo llamó mi atención. Un títere. Simpático. ¡Ding, ding! Arriba. Un poquito de pintura y está listo. Mamá. Perdóneme. Oh, oh, perdóname. Uh, muy bien. Muy adelante. Te vas a llamar... ¡Pinocho! Bien bien. Dejaremos que de decida. ¿No te gusta? Música maestro. ¡Oh, oh! ¡Cuidado! Paren de una vez la maquinita. Cabecita de madera, ven. De madera son también tus pies. No te importe que Vamos, hay que dormir. Buenas noches, mi amiga sirenita. Así que es comodidad. La ¡A quema! Bien, Jepeto, o de Pino, despierta a la vida de... Progreso. Tri sí, Pinocho, te he dado la vida. ¿Por qué? ¿Por qué es tan útil? ¿De mí? Prueba que eres bueno, sincero, generoso, bien y el mal. ¿Y cómo sabré? ¿Cómo sabrá? Tu conciencia... De... Por eso el mundo anda tan mal. ¿Eres tú qué? mi conciencia? ¿Sí? ¿Quién? ¿Yo? ¿Mm? <risas> muy bien. ¿Cómo te llamas? Lo... La conciencia de Pinocho. Señor guardián del bien y del mal. ¡Fantástico! Mm, ¡Qué legal! De ser. De oro, ¿no? Tal vez. Y recuerda... ¡Adiós! Da, da, da, da, da, da. Ahora tengo que aconsejarte como un padre. ¿Por qué? Tú... lleno de tentaciones. ¿Tentaciones? Sí, tentaciones. De malas, cuando esas malas parecen buenas. O... Uh, viceversa. Y cuando me necesites, ¿sabes? Sílvame, así, escucha. Dame un silbidito, dame un silbidito. Y no basta soplar, y al no poder silbar, y siempre tu conciencia mandará. Estás portando bien y detentar te el mal. Entre tu conciencia mandará. ¡Cuidado, pido! Sí linda. Dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale Vamos al jardín mi vida, ¿eh? Oh mira, Oh mira. Dale. ¿Dónde está el agua? Cierra los ojitos y adorme, y Cleo. Y sí, mañana tienes que ir a la escuela. ¿Por qué? Uh, porque sí. Oh, ¡Oh, oh, oh! ¡Espera! ¡Espera! ¿Eh? ¡Ah, sí, sí! ¡Muy bien! ¡Tú no puedes ir! ¡Gedeón! ¡Escuela! ¡Tan noble institución! ¿Qué sería de este...? ¡Recuerda, Gedeón, cuando te puse hilos y te hice... Un niño de madera. ¿Quién diría? Un títere vivo sin hilos. Eso que ves puede valer millones. Y en las cartas seremos muy ricos. ¿O acaso no somos? No seas rudo. Déjame a mí. Oh, estoy desolado. Por ven profesor. Observa. Un literato? ¡Os estoy hablando del teatro! Tu manzana. ¡Físico! ¡Oh! Habéis nacido para ser actor, no Gedeon? E-I-N-O-Pinocho. Poder gozar, tener dinero para gastar. ¡Qué lindo! ¡Un desfile! Mi golosina se dé, y un gas... ¡Espera! ...para comparte un gas... ¡Espera! ¿Qué pasó? ¡Pepito! ¡No! ¡Es mi conciencia! ¡No! ¡No! ¡No! ¡Cálmate! ¡Pepito! Es lo que vas a decirle. No puedes ir al teatro. Se lo agradeces igual. Ahí vienen, Pino. Diles. Yuuhuh... para la línea! ¿Eh? ¡El adiós! ¡Cara ¡Pino! línea! Soy yo, ¿alguien lo no duda? ¡Por especial cortesía de la empresa! ¿Eh? No hay más localidades. Les presento al único que esperamos todos. El grande y único Pino. No haces caso a tu conciencia. Eh, eh, eh, eh. No podías haberte caído. A ¡Quiero a ti! ¡Ya, ya, ya! ¡Sí si, o no! ¡Contigo! Mejor me equivoqué Creo que ya no le hago falta ¿Y para qué puede haber sucedido? Y recuerden Nadie prueba un bocado Y los espero pensar Cuando hago un negocio Lo sé aprovechar Cientos, eres sensacional. Sí, yo te empujaré ante el público ¿Quién ha sido la adolescencia estafador que me ha metido este pedazo de plomo que yo le voy a enseñar a ver que no me va a engañar a mí? ¿Casa contarle a papá? ¿Acaso? Mañana <risa> <Hey, risa> me voy a volver ¿Vas a volver mañana? Sí. Hey, esa será tu casa Donde te encuentres ¡Londres! ¡Montecarlo! ¡Costando! Un lindo negocio. Tú producirás mucho dinero. <risa> ¡Mina de oro de madera! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! mundo a sus pies. Por lo menos podré decir que lo conocí cuando no era nada, pero me gustaría desearle suerte. y ¿Quinocho? ¿Qué es lo que te hizo? ¡Fue muy malo! Dijo que quería sacarte de aquí ahora mismo. Para mí, esto no tiene... Está mozo. No hay más esperanza. Solo un milagro nos sacará de linda conciencia y resultado. Oh, no te aflijas. No es para tanto. No, George. Anda. Buena. Oh, la estrella es la señora. <ríe> Pinocho, ¿por qué no fuiste a la escuela? Otros con boca de lobo. No me digas. ¿Y dónde estaba Don Grillo? El... Ah, pude, porque me tiraron al fuego. ¡Palabra por palabra! Hasta verse como la nariz en tu cara. Tienes razón. Di siempre la verdad. ¿Eh? Te perdono esta vez. Más recuerdo Que soy ya nunca más a la escuela voy y aún nos cree amigo está qué me llaman el honrado Juan eh, no gedeón bien si les propongo nada de eso verán ¿Ven? de esos que no les gusta ir a la escuela. Y la ley, si ¿Sí se enteran No, no, no hay peligro <risa> Miren, tengo un co... Pagaré bien, tengo mucho dinero ¿sí? No, estuviste grande Vamos corriendo, te desafío Tengo que ganarle a Pepito Hola, ¿qué tal? ¿Qué dice el gran ac... A... ¡Pobrecito! ¿Cómo estarán tus nervios? Eso es... ...mío. Mm. Mm -hmm. Mm -hmm. ¿Diga hipopótamo? Lo... No. Lo... ¡Manchas! ¡Ajá! ¿Y el corazón? Informe. ¡Oh! No queda ninguna duda. ¡En la isla de los juegos! ¿De los juegos? ¡Sí! ¡Feliz tío! Ah. ¡Toma! ¡Gracias! Pero... Oh, de turrón, de chocolates hay un salón y de juguetes hay... ¿De viaje otra vez? si te juegas en cárcel, puedes hacer lo que quieres. Nadie te dice nada. Pronto. no me gusta nada ¡Miracho! y ya deben estar por ahí y qué te importa la gran vida <ríe> <risa> <risa> <risa> <risa> Divertido, eh te encuentro. Así nunca serás un niño, de verdad. ¡Suelte! ¡Bájeme! ¡Qué aquí! un de... me, me, dice... ¡Me decías a tu insecto! ¡A, a, a, a tu conciencia! ¡Si la tuvieras! ¡Sí, sí, sí! Oh, oh, ¡Para que aprendas! ¡No le hagas daño! ¡Es mi mejor a a... ¡Pero Pepi, ¡Dime con quién andas y te diré quién eres! ¡Hazte bien al burro! ¡Se acabó! ¡Basta para mí! ¡Polilla, dice. ¡Polilla! ¡Polilla! Todo esto. Me iré en el próximo barco. ¡Abran la puerta! ¡Abran! ¡Quierenme acá! ¡No se duerman! ¡Que nos queda poco tiempo! ¡Bien! ¡Adentro! ¡Jantro! Mm, ¡Aún dices algo! ¡Oh, sí, señor! ¿Se han divertido? Como si algo malo nos fuera a pasar. ¿De dónde saca eso? ¡Eh! ¡Te ríes como un burro! ¿Eh? ¿Qué? ¡Socorro! ¡Pinocho! ¡Ayúdame, Pinocho! ¡Sé bueno! ¡Llama Llega el tiempo. Lo los niños, todos, se han vuelto burros. ¡Oh, también tú! Pepito. Pepito. ¡Tierra firme! ¡Vamos! ¡Señor Gepetto, aquí lo traigo! sí Mira, ¡No está ahí. Sí. Puede haberle pasado algo malo. No te fliques. Oh. Un mensaje. ¿Qué dice? Ajá. Una ballena. Una ballena llamada monstruo. ¡Hey! ¿Dónde vas? Yo voy a buscar. Pero Pinocho, ¿estás loco? Es un monstruo. Me lo han dicho. Lo más grande de... Aunque me tomen por carnada voy contigo. ¡Listo! ¡Abra ¿Ah? un camino! Sí! Tengo que cargar lastre. Págase a un lado, nena. Lo puse al revés. Fría. Este si eres... ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Si no le hice nada, uno no puede. ¿Qué tal? ¡Oh! Señorita Perla. No te escapes. Hola, don Nene. ¡Eh, eh, eh! ¡Me suchen! ¡Eh, eh! ¡Va despacio, señores! ¡Va despacio! Romántico. Vamos, Pino. Pregúntale. ...no podremos resistir mucho. Morir de hambre... ...un juicioso. ¿Qué hacerle, Fíjate? ¿No despierta? Intento de verte. Has, ¿Eh? ¿Orejas? Ah, ¿eh? Lo que te pasó. Este, yo. Dentro. Um, uh, uh, Por favor, señorita ballena. Ábrale. ¡Ey! No moleste. Intenté. Está con una balsa. Acá, cuando come y traga todo. Para comer juntos otra vez. Mucho fuego y mucho humo. ¿Humo? ¿Y nos sentaremos? Sí, sí. No hace falta, vamos a salir. También. Prueba que eres bueno, sincero, generoso. Sí lo estás. Descansa. Pero papá, estoy vivo, ¿ves? Vivo y y eres un niño de verdad. Uh! Maestro, mucha música. Me parece que me he quedado... ¿Eh? ¿Eh? Este, yo, no... Stefano y la reina, dieron la bienvenida. Las con ver sus reinos unidos algún día, ahora podían anunciar al fin a su futura esposa. La buena Hada Flora, la buena Hada Paula, es un encanto. Princesi. venido es aquí. Shh. hasta la gentuza. ¿Realmente me sentía invitación? Es que no te queríamos aquí. Que no me... Oh. Vaya. No, no os sentís ofendida, Excelencia. Oíd bien todos vosotros. Pero al cumplir los 16... Detenida es hechicera. ¡Atrás, tontos! No desesperéis, majestades. Primavera aún tiene un don. Pero haz lo que puedas, querida. Inténtalo. Y no con la muerte, solo en profundo sueño, la valor del primer beso de amor. Stefano, temeroso no obstante por la vida de su hija, decretó de inmediato que Ben se cumplió. Ven a tomar una buena taza de té, querida. ¿En razón? ¿En razón? ¿A Maléfica? Bueno, no ha de ser del todo mala. ¿Ah? ¿Para hacer el mal? Solo son para hacer el bien y traer felicidad y alegría. Pues a mí eso... ¡Ay! ¿De veras? ¿Cuál es Flora? ¡Puya! Oh, La convertiré en flor. ¿A Maléfica? ¿Ah? Estaría completamente segura. Sí, hasta que Maléfica enviara una nevada. Te equivocas, querida. Maléfica no sabe nada del amor. Es, ¡Está claro! Como eso es de lo único que ella no entiende, no pondrán, pero cuando les expliquemos que no hay otra alternativa... ¿Explicar si qué? Va, Ni ellas. Den la vuelta. ¡Oh! ¿Y cuidaremos del bebé? ¿Por qué no? Oh. ¡Me encantaría! ¡Sería delicioso! Pero, ¿De veras crees que podremos? Si los humanos pueden, nosotras también. ¿A ¡Ajá! Ay, ¡Espera! No, no sabemos hacerlo. Nunca hemos hecho nada. ¡Yo cuidaré del bebé! Dame esa vara, querida. Vamos ahora. Con profunda pena, como su más preciado tesoro desaparecía en las tiendas. Pero a medida que se acercaba la fecha, en que la princesa... Porque todos sabían que mientras en los dominios de Maléfica, la montaña prohibida. ¡Es increíble! ¿Y es? ¿Están seguros de que la han buscado en todas partes? ¡Montañas! Uh, sí, sí, en los bosques, en las montañas. Es... ¡Cunas! ¿Oíste eso, fiel a mí? Tú eres mi única esperanza. Ve y en amplio. Ve y no me falles. Sido en el misterio. Mientras en la cabaña del leñador, las buenas hadas llevado a la niña llamándola Rosa. Fresa, ...le prepararon algo muy especial. Este me gusta mucho. Escote. Y se lo haremos en azul. No, Rosa mejor. Pero... Y creo que necesitará uno solo No, no, no. Nosotras, ¿sabes? La, la verdad... Eh, Queríamos eh, que fueras a recoger algunas fresas. ¿Más ¿verdad? más? Sí. <risa> y no te des plan. Claro que no. Vamos. ¡Ay, qué sorpresa se va a llevar, princesa! Yo voy por las varitas. Sí, ve. ¿Eh? ¿Las varitas? Erlón. El pastel lo voy a hacer yo. ¿Tú? Shh, ese es siempre hace asesinado. Ah, oh, eso es muy sencillo. No hay más que guiarse por el libro. Súbete aquí. La, la, la, la, Harina. Tres, dos, tres. ¿Y para qué es esto? Pues debe llevar un agujero abajo, ¿verdad? Pero yo quería que fuera azul. Hemos querida, decidimos que sería color de. La, la, la, la, la, la, la. Los huevos batidos con la... No puedo respirar. No, una cucharadita. Oh, una cucharadita. ¿Por qué sirve Y parece que fue ayer que la trajimos aquí. Sí, era muy... Que ella mañana se convertirá en princesa y no tendremos más a nuestra pequeña. Después de todo, la hemos tenido durante 16 años. 16, Maravilla. Sansón, muy hermoso, eh. Te daré una ración extra de avena y de postre, zanahorias. Nunca quieren que haga amistad con nadie uh. Caminamos juntos y hablamos de... Y entonces... Desperté de mis... A veces seguro que se realiza Y yo lo he visto en mis sueños tantas... Sansón, había ¿Eh? dejen eso. ¿Sabe usted? Se supone que no debo hablar con extraños, pero ya no es tú la dulce ilusión que yo soñé. Argo, sé. El sueño es difícil, más se hará realidad lo que yo hago. Más yo tengo fin que decir. soñé. ¿Un extraño? Ajá. Pero no te acuerdas, ya no sabíamos que yo soñé. Era. me llamo no, no, no puedo decir ay, no esta noche ¿dónde? en la cabaña oh. bueno, ¿qué les parece? ¿puedas? Oh, sí oh, bueno, quedará más firme cuando lo... Oh, oh, lo mejoré mucho pero tal vez debiera ponerle unos vuelos bien rígidas piensen en lo que dirá Rosa cuando llegue y se encuentre con estas basuras ¡Aquí están! ¡Como nuevas! ¡Ten, ten, ten, ten, ten más cuidado, primaranas! Hay que tapar todas las rendijas. No podemos correr. Vamos, cubeta, trapeador y escoba. Limpienlo todo. <risa> y ahora un precioso... ¿Dónde? Una vez en un sueño. Oh, ¡Ay, no! Eso es terrible. ¿Por qué? El mundo. Con el príncipe Felipe. Pero eso es imposible. ¿Cómo podría. Pero. Debo estar aquí. Él va a venir esta noche. ¿Le prometo? No. No. te <ríe> pavo? Oh. ¡Ah, vamos! <risas> ¡Ella no tardará en venir! Perdona, Huberto, pero después de 16 años... Esta noche... Bro. ¡Eso es, Huberto, por el futuro! <risas> ah, ¡Pues, pues nuestros, nuestros dos hijos dos se van a casar! ¡Salud! Y ahora, por el nuevo hogar, ¿eh? Nuevo hogar... Los chicos necesitan. ¡Salud! Salud, queremos brindar Pues no es bebiendo Salud, salud, salud ¿Los planos? ¿Queréis decir que ya habéis comenzado a construirlo? ¡Comenzado! Alberto, Aún no he visto a mi hija siquiera y ya estás apartándola de mí ¡Se la... ¡Por la bola! Vamos, es razonable, Huberto Después de... de malo, mi Felipe Nada, Huberto, yo solamente quise decir ¡Por, que... vos, por abuelo! Eh, pues sois eh, un irrazonable... ¡Panzón! ¿Qué? ¿Qué viejo panzón yo en guardia, señor? Os prevengo, Humberto. en verdad no tengo idea. Sí, lo más seguro es que se enamoren en el... lo... ¡Piensen a hacer las cunas mañana! ¡Espléndido! Tamaño regio de celular. <risa> ¡Muchacho! ¡Pronto! Ahora, ¿qué es esa tontería de que te vio en un sueño? No, no fue un sueño. Mi esposa. Y no sé quién será. Una campesina, supongo. ¿Campesina? ¿Una ca... Yeah. Uh -huh. ¿Verdad que es una broma? ¡Puro que no vas a hacerlo! ¡Eres un príncipe y te vas a casar con una príncipe ¡Hoy día todavía el rey soy yo. ¡Y te ordeno que uses la cabeza! Y me Ay. Echa el cerrojo, primavera. Este es nuestro último regalo, querida niña, para ti. por ese joven que conoció. ¿Qué podemos hacer para ayudarla? Oh, ¿Por qué había de casarse a fuerza con ese... ...prin... Podríamos ir a donde el rey Estefano y decirle del joven. Es muy buena idea. Ay, ¿por qué la dejaríamos sola? ¿La ¿La ¡Rosa! rosa. tenéis a vuestra preciosa princesa. Estefanol, hay algo muy importante que debo consultarte. ¿Eh? ¡Ciros! Pues enviad por él de inmediato. ¡Shh! Lo que ha pasado les romperá el corazón. I'm not sure Esa trampa la puse para un campesino y que no. Tengo mis planes para mi huésped real. Thank you. Podemos ir al calabozo para alegrarlo un poco. Oh. En la más alta torre... Soñando con su único y verdadero amor. Y es realmente de asombroso y rojos labios cual carmín. Instante le parecen un día. Y ahora, las puertas del calvar que despierte de su sueño la joven que la adora. Con el primer... <risa> 16 años y esta poderosa espada de la ¡Cuidado! vuela veloz y segura que el mal peligro Me huberto, eh, fue el vive Sí, eso ya lo sé. No es nada nuevo. Bien. ¿Y, y, y Felipe? Sigo sin entenderlo. Ay, es que los finales felices me encantan. ¿Eh? Yo te invoco, ven a mí del más allá. Deseos. Sabio espejo, consejero. Saber quién... Toda la tierra. La quiero conocer. Revélame. nya Es fácil un diamante hallar Con pico y pala solo tienes que acabar que nunca acabar Para aprender bien a escarbar Muchos años Digo, digo, hay que buscir, digo, subir, digo, síganme. <risa> Cuidado, amigos, rasquen bien por los buzones. Digo, busquen por... Ra <risa> ¡Silencio! Y, y, y todo lo han dejado en su lugar. Esto es algo muy sucio. No lo prueben, bobos. Puede tener veneno. <risa> <tose> bien con eso basta <tose> uno de nosotros tiene que ir y busirlo. me digo ten, to, to, to, to. Tóbalas y nervios ¡Sí! ¡Mientras ¡Sí, compañeros! ¡Ahora o nunca! ¡No contra contraé! ¡Le cortaremos! <risa> <risa> <risa> ¡Qué lástima! <risa> oh, perdónenme. Soy Blanca Nina. ¿Blanca la, la princesa! ¡Ando y tartabuteando! ¿Quién está, está atraviendo y barraburreando? Digo, burro, tar. Pero ella no sabe dónde estoy. Con que no, ¿eh? Esa lo sabe todo. Nunca me encontrará aquí. Y si me deja vivir en su casa, le serviré de mu. ¡Oh! ¡La cena! ¿Lo ¿No ven? ¡Aquí hay gato encerrado! ¡Oh, no, no! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, hace poco! Si la princesa insiste, <risa> yo sí me sacrifico por ella. Yo Dios no, Y todo duele mojarse. el Hay que meterse de cabeza. Te hace la espuma y sin aflicción toman agua en sus manos. Se da un res de viejas locas de sociedad con su qué <risa> <risa> <de> perfume. <risa> Toda belleza Blanca no ¿Estás ahí? El corazón de un jabalí Me traicionó El corazón de un jabalí Espera. Polvo de momia para hacerme vieja Ahora Que mi panacea. Oh, oh, oh, oh. ¿No crees? <ríe> La muerte dormida. <ríe> Con un zorrillo me acostó. <música> No es un... Me amaba solo a mí. ¿Era fuerte y apuesto? Señor, bendice por favor a los siete ananitos que han sido tan. <risa> <risa> El símbolo de lo que lleva dentro. La... Y cuando esta roja y bella manzana, hay amor que olvidar nada. ¡Ah! ¡Y viva la enterrarán! ¿Eh? Pues anda, ¡Vive! No te preocupes, así lo haré. ¿Qué les pasa? han vuelto locos! ¿Tiene magia? ¡Sí! Si sí la puedo. Creo que a Blancañeves la descubrió la reina. La reina. ¡Es un ¡Es ¡Ah, lo imaginé! ¡No me equivoqué! ¡Las viejas! ¡Oh! ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Deprisa! confeccionaron un ataúd de cristal y de oro.